Estamos con Ricardo Cos, él es miembro del Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y es especialista, es profesor de teoría y técnica impositiva. Y queremos hablar entonces con Ricardo acerca del sistema impositivo argentino, qué características tiene y qué condiciones o qué mejoras podrían hacérsele para que sea capaz de impulsar un proceso de desarrollo inclusivo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, este, lo primero que vos me planteaste fue eh, el, el, el, el sistema que planteaste en la presentación, fue eh, qué tipo de sistema tributario tenemos este, y lo que hoy rige en la República Argentina es un sistema tributario eh, regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo y qué quiere decir progresivo? Regresivo quiere decir que... La eh, tasa nominal del impuesto es mayor para los sectores de menores ingresos y correlativamente es menor para los sectores de mayores ingresos. ¿Y qué, perdón, y, perdón, disculpe, Ricardo, ¿qué es la tasa nominal del impuesto? La tasa nominal del impuesto es la que figura en la ley. La tasa nominal del impuesto es el 21% del IVA, por ejemplo. Entonces, esa tasa del 21% es superior la tasa efectiva de imposición para los sectores de menores ingresos que para los sectores de mayores ingresos. ¿Cuál es el ejemplo típico? Bueno, supongamos dos personas, una que gana 10 mil pesos por mes Pilar de Unife, por ejemplo, y otra que gana 100 mil pesos por mes. La que gana 10 mil pesos por mes, este, lo más probable es que gaste los 10 mil pesos en el mes para sobrevivir. Si le aplicamos, si en el país existe, para hacer fácil los cálculos, si en el país existe un impuesto con una tasa del 10%, este señor va a estar pagando mil pesos. De impuesto por mes, el 10% sobre los 10.000 que gasta. El que gana 100.000 pesos por mes, lo más probable es que ahorre una parte y gaste otra. Vamos a suponer que gasta 40.000 pesos por mes el salario mínimo, el, el, el, el valor de subsistencia mínimo. Y ese valor de subsistencia, 40.000 pesos por mes, le genera un impuesto de 4.000 pesos por mes. Fíjate vos, eh, el, el que gastó 10.000 paga 1.000, el que gastó 40.000 paga 4.000, está bien, pagaron los dos iguales, el 10%, claro, pero el que pagó 4.000 gana 100.000. Entonces, la tasa efectiva del señor que gana 100.000 es 4%, no es 10%, como es para el otro. ¿Se entiende el, el, el problema? Sí, sí, se entiende perfectamente. A partir de esto, a partir de esto tenemos que eh, conceptualizar qué es un impuesto directo y qué es un impuesto indirecto. Los impuestos indirectos son aquellos que graban, el, eh, hay una persona que paga el impuesto, un responsable de pago del impuesto, y hay otra persona que soporta el peso del impuesto. Por ejemplo, en el IVA. El que paga el IVA es el comerciante, pero el que soporta el peso económico del impuesto es el consumidor final que va a comprar el litro de leche. Los impuestos directos son aquellos que son soportados directamente por aquel que paga el impuesto y no lo puede trasladar. Entonces, en principio, podemos hacer una separación entre impuestos indirectos o regresivos e impuestos directos o progresivos. Pero en impuestos, lamentablemente, nada es terminante. ¿Por qué? Porque hay impuestos indirectos que son progresivos porque afectan a los sectores de altos ingresos. Piensen ustedes en un impuesto indirecto como es el impuestos internos sobre los automóviles de lujo. ¿Quiénes son los que pagan el impuesto indirecto sobre los automóviles de lujo? Los sectores de mayores ingresos. Entonces, nunca es clara la diferencia. Y piensen en impuestos este, directos, si en todos los casos son progresivos. Y ahí tenemos una situación bastante compleja. Fíjate vos que en el impuesto a las ganancias pagan dos tipos de contribuyentes distintos, las personas humanas, como vos y como yo, y las este, eh, empresas. Las personas humanas, para las personas humanas, el impuesto a las ganancias funciona como un impuesto directo, no lo pueden trasladar a nadie, pero para las empresas, las empresas sí lo pueden trasladar. ¿Y qué empresas lo van a poder trasladar? Y aquellas que tengan una posición dominante. Y en la República Argentina, la gran mayoría de las grandes empresas tienen posición dominante. Entonces, si Pekín tiene que pagar un impuesto a las ganancias del 25% sobre los resultados económicos, esa tasa del 25% la puede tranquilamente trasladar al precio del producto porque no hay otro oferente de chapa o de este, eh, caño sin costura dentro del mercado argentino. La y ricora. esto serán cigarrillos, automóviles, todo. Perdón, te interrumpí. No, al contrario, yo lo estoy interrumpiendo. Eh... La pregunta sería entonces, ¿entonces la única forma de cobrar impuestos que no regresen al público en general, a los consumidores, al pueblo, sería cobrárselo directamente a las personas que ganan mucha plata? Exactamente, exactamente. Volvamos entonces al, al esquema. Tenemos en claro que los impuestos directos no siempre son progresivos, en algunos casos sí, en otros casos se pueden trasladar el precio, y los impuestos indirectos no son siempre este, regresivos. Ahora, la gran mayoría, la gran mayoría de estos impuestos, la gran mayoría de estos impuestos responden al esquema impuestos directos progresivos, impuestos directos, eh, eh, perdón, impuestos indirectos regresivos. ¿Qué participación tienen los impuestos directos en el? en el total de la recaudación tributaria que tiene la República Argentina. Y acá, fíjate vos, que yo te estoy hablando de la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo que voy a empezar a hablar ahora es de la recaudación del Estado Nacional más la recaudación de las 24 provincias que conforman la República Argentina. ¿Está bien? Entonces... En la República Argentina, los impuestos indirectos son, es decir, aquellos que en su mayoría son regresivos, en su mayoría son regresivos, significan alrededor del 70% de la recaudación total de los impuestos. Y los impuestos directos, obviamente, responden al otro 30%. ¿Está bien? Entonces, <coughs> fíjate vos, fíjate vos, que lo que tenemos es un sistema tributario regresivo, que era lo que empecé diciendo al principio. El problema es que en, en, en un esquema como en el que estamos viviendo nosotros, los impuestos indirectos están redistribuyendo la riqueza de los que menos tienen a los que más tienen. Porque vos fijate, ¿cómo se está financiando el presupuesto del de pago de los salarios a las empresas? Y se está financiando con los impuestos que se recaudan. Con la emisión monetaria, pero con los impuestos que se recaudan. Y los re impuestos que se recaudan son el 70%. Entonces, le estamos dando, de los sectores que menos ingresan, el, el, de los sectores que, que tienen menos recursos, le estamos trasladando fondos al Estado para que el Estado le pague el 50% de salario de las empresas. No lo tendría que hacer el, el Gobierno Nacional en estas circunstancias, de ninguna manera. Lo tiene que hacer, porque se tiene que sostener la PyME, se tiene que sostener la empresa, lo que hay que cambiar es de dónde viene la plata. Alrededor del 85% de la recaudación del impuesto a las ganancias vienen de las empresas. Entonces, un impuesto que supuestamente es totalmente progresivo, es progresivo en un 15% de la recaudación. En el 85% vienen las empresas. imagínate que las empresas sin ir más lejos, son, entre otras, YPF, TechGene, Ford, General Motors. Es decir, son empresas que contribuyen con una cantidad muy grande de impuesto a la recaudación del impuesto a las ganancias. Y eso genera eso genera esta diferencia entre 15 y 85. Parece quedar claro que la enorme mayoría de la recaudación tributaria que hay en la Argentina proviene de la gente común. En términos generales, sí. de, los, de los costos finales y de los precios finales de lo que las cosas que la gente común consume todos los días paga, ¿no? Y no de las arcas de los más ricos, de las personas más ricas del país. Eso parece claro. Mirá qué cosa loca. Mirá qué cosa loca. Si vos mirás los impuestos provinciales y te fijás, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y comparás el impuesto inmobiliario que se paga en la provincia de Buenos Aires, con el impuesto de patentes automotor que se paga en la provincia de Buenos Aires, vos más o menos vas a ver que ambas recaudaciones están casi a la par. Está, en algunas jurisdicciones inclusive se paga más de automotor que de impuesto a la tierra. Y cuando hablamos del de impuesto a la tierra en la provincia de Buenos Aires, Estamos hablando de tierras eh, rurales, estamos hablando de la, una de las tres este, tierras más ricas del mundo. Los girasoles de Rusia, el cinturón maicero de Estados Unidos y la pampa húmeda. Y eso genera la misma cantidad de impuestos que el stock de coches que hay en la Argentina. Es, eh, estas son estadísticas oficiales, no es que yo de, eh, me la conozco toda. No, no, no, están publicadas en la página de, la, eh, de ARBA, la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires. Cualquiera puede entrar a, a consultar esto. Ricardo, retomando y como para ir redondeando un poco, ¿cuál sería el camino a recorrer en este contexto desde tu óptica? Obviamente. Primer punto, es un camino, ¿está bien? Es decir, no es una foto, es una película, es un proceso, con perdón de la palabra, es un proceso, no es algo instantáneo. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro. Yo creo que tenemos que caminar hacia la... Eh, eh, transformación del sistema tributario de ser fundamentalmente regresivo a que sea fundamentalmente progresivo. Y eso es lo que dice Ángela Merkel. Eso es lo que dice Ángela Merkel. Porque en los países centrales, en Estados Unidos, en Europa, las, el sistema tributario... Aunque no lo creamos, es fundamentalmente progresivo. ¿Cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar? Bueno, los instrumentos que se pueden utilizar básicamente son, como planteamos problemas en muchos impuestos, como te podrás imaginar, las soluciones son múltiples, que no son excluyentes, que no son excluyentes sino que, conforman un conjunto de herramientas que se tienen que ir incorporando a nuestro sistema tributario. Por ejemplo, por ejemplo uno de los eh, impuestos más distorsivos que hay en el sistema tributario argentino es el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué es distorsivo? Es distorsivo porque discrimina en contra de los exportadores argentinos. ¿Por qué discrimina en contra de los exportadores? Porque cuando vos exportás un producto, ese producto tuvo varias etapas de elaboración, en donde pasó de la producción primaria a la industrial, de la industrial de las, las diversas etapas de, de, de trabajo, etcétera y cada una de esas etapas pagó el impuesto a los ingresos brutos. Y cuando se exporta esa mercadería, no te devuelven el impuesto a los ingresos brutos que se pagaron en las etapas anteriores. Sí te devuelven el IVA, pero ingresos brutos no. Entonces ese impuesto está actuando en contra de los exportadores argentinos. ¿Está bien? Y respecto de los importadores... Fíjate vos que el impuesto a los ingresos brutos no se paga en el momento de la importación, no se puede pagar en el momento de la importación porque la aduana es nacional, no es provincial, y empieza a pagar ingresos brutos por las etapas de comercialización, con lo cual discrimina en contra de los productores locales de esos bienes que, son, que compiten con los importados. Entonces, Tomando en cuenta solamente este, esta cuestión, solamente esta cuestión, te estoy describiendo, hay muchas más, ¿eh? hay muchas más, pero me llevaría un tiempo largo explicar qué significan esos efectos económicos. Pero de todas maneras, este, hay otros defectos que tiene este impuesto que hay que tratar de eliminarlos. ¿Cómo se pueden eliminar, por ejemplo, estos efectos? y se pueden eliminar si, por ejemplo, se decide que el impuesto a los ingresos brutos se tome como un pago a cuenta del IVA. Entonces, de esa manera, ah, para, para que te des una idea, la recaudación de, del IVA es aproximadamente el doble de ingresos brutos, con lo cual desaparece un impuesto... Eh, eh, distorsivo y que además es regresivo, porque se lo toma como pago a cuenta de otro impuesto que también es regresivo, pero disminuye en una parte importante la, eh, el problema del que estamos hablando. Ahora bien, esta genialidad, este, eh, no soy el único que la conoce, la conoce todo el mundo, este eh, solamente se puede dar si vos mantenés las cuentas públicas equilibradas. Vos tenés que reemplazar la recaudación que perdés por tomarlo como el impuesto provincial, como pago a cuenta del impuesto nacional, con algún otro impuesto. Porque si no, se te cae la estantería. No podés alegremente sacar impuestos. Entonces, una forma que se puede adoptar para eh, solucionar o para financiar este proceso, es establecer un impuesto directo, no indirecto, directo al eh, consumo de las personas. Entonces tendría que formar parte de la masa que se extrae del, del impuesto que, que graba esa masa de riqueza que se extrae del patrimonio común, no solo los consumos, sino que también las divisas que se giran al exterior. Entonces, esta, este camino no es un proceso inmediato. Si vos me decís, ¿y qué harías primero? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No me cabe ninguna duda que primero es establecer el, un impuesto que haga crecer la recaudación un impuesto directo que haga crecer la recaudación. Y una vez que obtengamos el incremento de recaudación, no el esperado, sino el real, que sepamos cuánta plata recaudamos, entonces recién ahí empezamos a pensar cómo eliminar impuestos o, o reducir impuestos indirectos. Más allá de que se adopte o no se adopte el impuesto a la renta consumida, yo lo que quisiera es que tuviéramos un sistema eh, más progresivo, un sistema tributario más progresivo, de tal manera de que la participación de los sectores de mayores ingresos sea superior a la participación que tiene hoy en día en la República Argentina. Y quiero aclararte algo, quiero aclararte algo. El nivel de tributación, es decir, hasta ahora estuvimos hablando de la estructura, cómo se compone el nivel, pero vos me tiraste una pregunta al principio que todavía que no fue respondida, y es el nivel de presión tributaria que hay en la Argentina. El nivel de presión tributaria que hay en la Argentina es muchísimo más bajo que los niveles de tributación que hay en los países del centro este, y fundamentalmente, fundamentalmente de los países nórdicos. Nosotros nos llenamos la boca de lo bien que funciona la sociedad sueca. ¿Sabes cuál es la tasa máxima del impuesto a las ganancias sueco? 81%. ¿Y cuál, es la, ¿Cuál es la tasa máxima en Argentina? 35%. Entonces, fíjate que no, no, es muy loco esto que estamos hablando. No tenemos un nivel eh, muy alto de recaudación sobre el producto bruto. Los últimos números que estuve leyendo, yo no hago el cálculo, así que lo único que hago es leer el diario igual que todos nosotros. Lo último que estuve leyendo era que estaba por debajo del 30%. Y en Europa está por arriba del 40. En Estados Unidos está por arriba del 40. ¿Qué sé yo? A mí me parece que una cosa es decir que eh, este, eh, estamos pagando mucho impuesto y otra cosa totalmente distinta es probarlo. Ricardo, lo que nos quedó pendiente y que en este momento, como veníamos conversando, es, está, está en el candelero, es el tema del impuesto a las grandes fortunas, que aparece como por única vez, que es un impuesto directo, ¿qué te parece entonces este, este impuesto? ¿Debería ser por única vez o debería instalarse para siempre? ¿Cómo lo ves? No, yo entiendo de que este impuesto debería instalarse para siempre. Este, ¿Es un impuesto a las grandes fortunas? Sí, es verdad, es un impuesto que grava las grandes fortunas, es un impuesto que está pensado para esta coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo. Es un impuesto que puede resultar muy caro para los sectores de mayores ingresos. Pero bueno, este, el país creo yo que en este momento lo, lo necesita. Eh, hubo toda una cuestión... Eh, respecto de qué proyecto fue el que se presentó el viernes de la semana pasada en el Congreso, este, porque por un lado me llegó información de que era un proyecto y por otro lado me llegó información que era por el otro, el, el otro proyecto, en definitiva yo pude llegar a descubrir a través de amigos que tengo en el Congreso de qué se trataba el proyecto, y el proyecto tiene algunas cosas, algunas cuestiones que van a tener que ser este, resueltas. Mis amigos ya saben cuál es mi opinión sobre el tema. No me parece justo hablarlo públicamente cuando yo estoy propiciando de que se establezcan algunas modificaciones este, y darlas a conocer en común a todo el mundo. Pero bueno, este, creo yo que es muy necesario que este impuesto continúe, pero que continúe hermanado con un impuesto que es casi... Hermanado es un buen término. Un hermano de este impuesto es el impuesto a los bienes personales. La diferencia entre el impuesto a los bienes personales y el impuesto a las riquezas son las exenciones que impuesto a los bienes personales, por ejemplo, y aunque no lo creas, la, eh, el campo no lo paga. ¿Sí? El sector rural de la República Argentina está exento del impuesto a los bienes personales. Las empresas pagan una tasa del 0,5% cuando el impuesto a los bienes personales es el 2,5% y este, el, eh, las tasas de imposición son bajas. Entonces, habría que hermanarlo eh, sacando aquellas cuestiones que eh, están hoy eximidas en el impuesto a los bienes personales y tendría, en mi juicio, tendría que continuar aplicándose, llámese como se quiera, impuesto a los bienes personales, impuesto a la riqueza, a, llámenlo como quieran. Este, a mí me da exactamente lo mismo. Este, y creo que estamos en, conceptualmente estamos en el camino correcto. ¿Que hay este, errores? Sí, creo que hay errores y que se pueden subsanar, por supuesto que se pueden subsanar porque todavía faltan dos semanas para que esto entre al recinto. Primero se tiene que discutir en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y después se entregará, eh, eh, subirá al recinto. El recinto de la Cámara de Diputados, a eso me refiero. Eh, en el camino yo creo que se puede mejorar, se pueden solucionar los problemas que tiene. Y bueno, este, esperemos que esta vez eh, sea un tiro para el lado de la justicia. Que eh, paguen aquellos que tienen más plata. 200 millones de pesos yo te juro que no tengo. Aunque podría decirte, un amigo mío me, me causó mucha gracia, cuando salió el proyecto me dijo, uy, me salvé por un pelito de tener que pagarlo. Obviamente no tiene que pagarlo ni de casualidad. 200 millones de pesos los otros días escuché por televisión, que equivalía a 30 departamentos en Palabra. A mí me parece que, que el hecho de, más allá del número 200 millones de pesos, parece un número que en el fondo uno no termina de saber lo que es, pero cuando uno piensa 12.000 personas en 45 millones, uno entiende lo que es. Es algo que tiene muy poca gente. Sí, claro. Claro que sí. Ricardo, Totalmente de acuerdo. muchísimas gracias por estos minutos. Muy no, bien. por favor, a disposición.